El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 1. En este video vamos a estudiar el tiempo pasado de los siguientes verbos regulares terminados en AR. 1. Acabar. 2. Acompañar, 3. Aconsejar, 4. Acordarse, 5. Acostarse, 6. Actuar, 7. Adivinar, 8. Adorar, 9. Agarrar, 10. Ahorrar, 11. Alquilar, 12. Amar, Acabar. Yo acabé. Tú acabaste. Él, ella, usted acabó. Nosotros, nosotras acabamos. Vosotros, vosotras acabáis. Ellos, ellas, ustedes acabaron. Juan José acabó en tercer lugar. Acompañar. Yo acompañé. Tú acompañaste. Él, ella, usted acompañó. Nosotros, nosotras acompañamos. Vosotros, vosotras acompañasteis. Ellos, ellas, ustedes acompañaron. Miriam acompañó a su hermana al parque. Aconsejar yo aconsejé, tú aconsejaste, él, ella, usted aconsejó, nosotros, nosotras aconsejamos, vosotros, vosotras aconsejasteis, ellos, ellas, ustedes aconsejaron. Mi madre me aconsejó muy bien. Acordarse. ¿Yo me acordé? ¿Tú te acordaste? Él, ella, usted se acordó. Nosotros, nosotras, nos acordamos. Vosotros, vosotras, os acordasteis. Ellos, ellas, ustedes se acordaron. Ellos se acordaron de mi cumpleaños. Acostarse, yo me acosté, tú te acostaste, él, ella, usted se acostó, nosotros, nosotras, nos acostamos, vosotros, vosotras, os acostasteis, ellos, ellas, ustedes se acostaron. Anoche, ellos se acostaron muy temprano. Actuar. Yo actué. Tú actuaste. Él, ella, usted actuó. Nosotros, nosotras actuamos. Vosotros, vosotras actuasteis. Ellos, ellas, ustedes actuaron. Mi hermano actuó muy bien en la obra de teatro. Adivinar. Yo adiviné, tú adivinaste, él, ella, usted adivinó, nosotros, nosotras adivinamos, vosotros, vosotras adivinasteis, ellos, ellas, ustedes adivinaron. La gitana no me adivinó el futuro. Adorar. Yo adoré. Tú adoraste, él, ella, usted adoró, nosotros, nosotras adoramos, vosotros, vosotras adorasteis, ellos, ellas, ustedes adoraron. Yo no adoré una estatua, yo adoré a Dios. Agarrar. Yo agarré. Tú agarraste, él, ella, usted agarró, nosotros, nosotras agarramos, vosotros, vosotras agarrasteis, ellos, ellas, ustedes agarraron, nosotros agarramos todas las manzanas del árbol. Ahorrar, yo ahorré. Tú ahorraste, él, ella, usted ahorró, nosotros, nosotras, ahorramos, vosotros, vosotras, ahorrasteis, ellos, ellas, ustedes, ahorraron. Mi madre ahorró durante toda su vida. Alquilar. Yo alquilé. Tú alquilaste. Él, ella, usted alquiló. Nosotros, nosotras alquilamos. Vosotros, vosotras alquilasteis. Ellos, ellas, ustedes alquilaron. Ellos alquilaron una limusina muy grande. Amar. Yo amé. Tú amaste. Él, ella, usted amó, nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amasteis, ellos, ellas, ustedes amaron. Yo amé mucho a esa persona, pero ya no. Esto ha sido todo. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, activa la campanita. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66gmail.com. El tiempo pasado, verbos regulares terminados en AR. Video número 1. El tiempo pasado en español.